Hola soy Esther Martínez, soy economista de formación, estudié la licenciatura en Ciencias Económicas y e Empresariales en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, en cuanto a mi formación, marché a Inglaterra a cursar un máster en Economía y a la vuelta hice el doctorado, cursé los cursos de doctorado y realicé la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona también y me especialicé en gestión pública. Um, bueno A partir de ahí mi carrera profesional ha estado uh, principalmente ligada a la Universidad. Sí, también he tenido algunos uh, contactos con el mundo de la empresa, de la empresa privada, y empecé pues uh, dando clases en la propia Universidad de Barcelona. Posteriormente estuve en alguna otra universidad y uh, finalmente Estoy en la Universidad de Girona y en la uh, Escuela Universitaria del Maresme, donde también durante muchos años he impartido uh, docencia. Estoy especializada en economía del sector público, gestión pública y en turismo. Y desde esta especialización uh, me permite uh, combinar, por ejemplo, todo lo que hace referencia a la gestión pública desde los ámbitos del presupuesto, ingresos y gastos públicos, con la vertiente más de turismo. Actualmente soy miembro de un grupo de investigación en economía aplicada y turismo de la Escuela Universitaria del Maresma, un grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña. Formo parte también de un grupo de investigación en turismo de la Universidad de Girona y del Instituto Superior de Turismo de la propia Universidad de Girona. Imparto docencia desde bueno, hace bastantes años ya, y tanto de estudios de grado y de posgrado, máster y doctorado. En el ámbito académico estoy dirigiendo y he dirigido algunas tesis doctorales, siempre desde una vertiente de, de mi vertiente de economista, como, como me considero que soy, en cuanto a, a formación y profesión. Y imparto docencia tanto de economía aplicada como de economía del de turismo y gestión pública también del turismo, especialmente y, bueno, y, entre, y entre otras uh, materias. Uh, he realizado actividad de investigación, ello se ha manifestado y se ha materializado en distintos uh, um, programas o con proyectos uh, competitivos, es decir, Um, proyectos que están dirigidos principalmente hacia las administraciones públicas, pero también proyectos uh, dirigidos al sector, al sector privado, tanto desde una vertiente económica en general como desde análisis más focalizados en el ámbito del turismo. En cuanto a la investigación, investigación académica, pues he investigado principalmente en los ámbitos de economía aplicada, por ejemplo, estudios de demanda en el ámbito de la gestión pública, la economía del sector público y en el ámbito del turismo. Ellos se han uh, materializado en algunas publicaciones académicas, en revistas de prestigio internacional como Tourism Management o Journal of Transport Management, Hacienda Pública, Española, Investigaciones Económicas, entre otras.